Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías como herramienta de inclusión social. Y es que una de las bases de nuestro servicio de concienciación social para empresas fundaciones e instituciones es la importancia de la accesibilidad de herramientas tecnológicas dispositivos aplicaciones páginas web, etcétera para personas con discapacidad ya que pensamos que les ayuda muchísimo en su independencia y autonomía tanto en el ámbito profesional como en el personal por eso hoy te voy a hablar de nada menos que 18 aplicaciones que pueden ayudar a personas con discapacidad ya sea sensorial física o intelectual en primer lugar dirigido a personas con discapacidad auditiva tenemos herramientas que traducen conversaciones a texto notificaciones de los dispositivos en señales visuales o sensitivas vale entre ellas destaco los audios de texto para whatsapp visual Pedios. Sordo ayuda o Roger Voice. Todos los enlaces a las aplicaciones en las que os hablo os las dejo en la caja de descripción, ¿de acuerdo? A continuación, dirigido a personas con discapacidad visual, tenemos BrailleBack, Google TalkBack, síntesis de voz TapTap tap, sí. Y por último, el azarillo. Estas aplicaciones traducen los textos a audios, a formato braille, son capaces de identificar objetos a través de fotografías que hacemos con nuestros dispositivos. Todo funciones muy muy útiles para personas con discapacidad visual. Para personas con movilidad reducida. Son aplicaciones que sobre todo están dirigidas a localizar aquellas zonas, accesos, o instalaciones que están más adaptadas y que les van a hacer más fácil su movilidad dentro de estas, ¿vale? Os destaco unas pocas. Accessibility Plus, Disabled Park. Y es accesible, son es, eh, tres aplicaciones del tipo de los que os decía, para localizar zonas en los que ellos se encuentren más cómodos. Y por último, Serena Teleasistencia, que les va a permitir dar una llamada de socorro cuando han tenido un accidente o necesitan ayuda tanto dentro como fuera de casa. Y por último, cuatro aplicaciones dirigidas a facilitarles la vida y la autonomía a personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, Dilo, que les permite eh, hacer uso de frases como muy frecuentes y que les van a ayudar en su día a día. En segundo lugar, una que me encanta, que es eh, Videocurrículum Plena Inclusión Madrid, que les va a permitir eh, subir sus videocurrículums a una plataforma para ayudarles a encontrar una ocupación profesional soy capaz de les va a ayudar a organizarse en su día a día incluye cuatro funcionalidades el calendario dónde estoy trabajo si necesito ayuda de esta manera van a poder organizar su día a día y sus tareas y sus rutinas y por último autism apps que aunque se llame autism no está dirigido solamente a personas con autismo sino que hace una recopilación y es una aplicación muy útil para estar al día sobre aplicaciones que van a ayudar a personas con autismo síndrome de down y otras necesidades especiales. Como os decía, os podéis informar de este servicio de concienciación social para empresas, instituciones y fundaciones en gatting.com. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.